Uy, está haciendo como hambre. Y la torta se ve tan rica y ve a la hora que es. Este ya se comió las crispetas y todavía como que no piensa irse. ahora van a partir pues la torta. ¿Será que están esperando que yo me vaya? Yo aquí comiéndome las uñas. ¿Y una qué estará aspirando? ¿Que este se vaya o que yo me vaya? No, y esto no parece una fiesta, eso parece un velorio. No, qué aburrimiento. Me hubiese quedado viendo el chavo. Pero es que la torta se ve tan rica y no me quiero ir sin comer torta. ¿Qué hago? No, y ya me dieron las ganas de hacer popis. No, pues, y en este baño no hay papel. Además, esa torta es de chocolate y me puede aflojar el popis. ¿Y estas que se miran, pues? ¿Qué será lo que se miran? ¿Para qué no me van a dar torta? Estará esperando la torta y yo torta no le voy a dar Este hombre ya me tiene preocupada Tiene una cara de hambre Ay no, y yo que me vine sin almorzar No, no, no, que hambre tan berraca Y si no me voy me cago Mejor me voy, aquí no dieron nada